Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial del ramen al capítulo 5. Ya tenemos nuestro huevo, nuestro caldo, nuestro cuenco y nuestros shiitakes. Nuestro ramen está un poco soso todavía, necesita bastantes ingredientes, así que vamos a ir haciendo más. En el capítulo de hoy vamos a hacer el Naruto. Para hacer el Naruto vamos a añadir un círculo shift a mesh y añadimos un círculo escalamos como siempre el círculo si estamos en la vista frontal no lo vamos a ver o vamos a ver solamente una línea así que conviene ir desplazándonos un poco cuando lo tengamos identificado lo escalamos a una medida que nos apetezca y nos ponemos nos posicionamos sobre él más o menos vale aquí para ver cuando ya estemos posicionados eh, podemos entrar directamente en modo edición y tenemos que seleccionar un vértice sí un vértice no cuando tengamos toda la selección hecha, vamos a hacer una escala. Escalamos los puntitos hacia el medio, seleccionamos todo con la tecla A y pulsamos la F. Ya tenemos nuestra, nuestra forma básica. Vale, ahora nos venimos a la vista frontal y vamos a hacer una extrusión en Z. Extruimos en Z un poquito nada más, ¿vale? Y cuando ya tengamos un poquito de grosor, pues vamos a aplicar la escala. Control-A, aplicamos la escala. Os recuerdo ir guardando de vez en cuando el proyecto por si acaso, ¿vale? Muy bien, no movemos el Naruto de momento. Vamos a hacer una cosa, vamos a añadir el modificador de subdivisiones y vamos a darle dos niveles, por ejemplo. Y para exagerar más... El grosor, porque ahora mismo se nos ha convertido esto en pues, una tortita, vamos a seleccionar modo ejes, el 2 en el teclado numérico, o sea, en el teclado normal, y vamos a hacer un cortecito en el medio. Control-R y transversal. Para que se quede transversal nos tenemos que acercar a cualquiera de los ejes, porque si no se nos va a hacer el corte en vertical. Entonces para que lo hagamos en horizontal, como este, hay que acercarse a un eje, ¿vale? confirmamos justo en la mitad y seleccionamos el loop entero vale con el loop entero seleccionado vamos a hacer un bebel para hacer un bebel control b y estiramos hasta dejarlo cerquita de los otros de los otros ejes vale ya tenemos una forma básica de un naruto y ahora para hacer la típica espiral que tiene, pues yo voy a utilizar una curva. Aunque podríamos hacerlo solamente con texturas, yo voy a hacer que sea una malla en tres dimensiones. Vale, para poder añadir la curva necesitamos un addon que viene gratuito en Blender. Así que tenemos que venir a Edit, Preferences y vamos a ir a Addons. En Addons tenemos que buscar, escribimos Curve y tenemos que activar el Add Curve Extra Objects y si queréis también podéis aplicar también, o sea, esto os vendrá así, activamos el add y ya está. Podemos venir a las tres líneas de aquí abajo, Save Preference y listo, cerramos. Una vez hemos activado el tema, vamos a añadir una curva y esta curva va a ser de tipo Path. Añadimos el Path, no se va a ver nada, vamos a escalarla, vamos a hacer una cosa, vamos a mover el Ram, el Naruto, lo vamos a mover un poquito aquí al caldo para poder trabajar mejor con nuestra curva. Vale, y con la curva vamos a entrar en modo edición y si os fijáis la curva se puede manipular eje por eje, o sea vértice por, el, por vértice. pero para que la curva tenga cierto grosor pues lo que vamos a hacer es añadir otra curva. Así que Shift A, curva y vamos a añadir por ejemplo un círculo. Vale, este círculo nos lo traemos eh, aquí cerquita y vamos a seleccionar de nuevo el path y en el, las propiedades de la curva aquí a mano derecha pinchamos y le vamos a dar a Geometry y en Bevel vamos a cambiar Round por Object, cambiamos por Object, seleccionamos este goterito y seleccionamos nuestro círculo. Ahora tenemos un círculo exagerado porque no hemos aplicado la escala, entonces yo creo que vamos a seleccionar los dos, Control A, aplicar la escala, vale, no ha servido de nada, pero bueno, si os pasa podéis escalar el circulín escalamos el círculo hasta que sea pues algo más finito vale muy bien pues en este punto lo que podemos hacer es volver a traernos el naruto nos traemos el naruto aquí venimos al alpaz desde la vista frontal y con gz lo posicionamos encima yo lo que voy a hacer es venirme a la vista superior y desde y me voy a traer con la g el extremo del path para que coincida con el centro del naruto más o menos vale entonces vengo en modo edición y ahora esto consiste en mover los vértices para hacer una espiral entonces lo que podemos hacer es eliminar todos estos vértices y con este vértice seleccionado extruir entonces hacemos una extrusión confirmamos en su sitio extruimos confirmamos extruimos confirmamos y de esta forma le vamos dando esa característica forma de espiral que tienen los narutos si os molestan algunos vértices los podéis mover o sea, esto lo podéis recolocar a vuestro antojo con la tecla G, lo único que fijaros que estáis siempre en una vista superior, en una vista plana, para, para que no se os haga una curva forma de churro, unos más arriba, otras más abajo, ¿vale? entonces bueno pues vamos posicionando la espiral en su sitio donde nos guste y extruimos extruimos extruimos hasta su sitio vale perfecto luego si quisiéramos por ejemplo cerrar esto porque ahora mismo nuestra curva es a nuestra curva le faltan aquí como unas tapas no pues venimos a, al mismo sitio curve geometry en la curva geometría y vamos a darle en bevel donde hemos seleccionado el object fill caps pinchamos y se nos cierra. Aún así queda un poquito feo. Entonces seleccionamos este vértice y con Alt-S podemos escalarlo. Y lo mismo yo creo que con el del medio. Vamos a seleccionar Alt-S y lo escalamos un pelín para que acabe así en punta. Y ahora podemos venir a modo objeto y con desde la vista frontal podemos venir GZ. Y posicionarlo en el medio. De esta forma ya tenemos un material para ponerlo blanco y un material para ponerlo rosita tipo Naruto. Estupendo, pues vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar la galleta del Naruto, venimos a modo render. Antes de venir a modo render vamos a guardar por si acaso crasea. Y en modo render vamos a seleccionar un nuevo material. El nuevo material va a ser... Pues es que estos ramen está siendo de colores blanquecinos todo el rato. Pues otro blanco roto. ¿Qué, qué, qué le vamos a hacer? Hemos elegido un plato que que tiene unos colores muy apagados. Y este tiene que ser color color salmoncete. Añadimos un nuevo color, base color, y vamos a darle pues un tono salmón. Más o menos más anaranjado quizá, ¿no? Sí, más anaranjado yo creo que, que me gusta. Muy bien, pues vamos a venir a modo objeto de nuevo y vamos a volver a emparentar estos dos objetos. Vamos a seleccionar primero la espiral, luego el Naruto y vamos a pulsar botón derecho y parent object perfecto ahora nos traemos nuestro naruto por aquí perfecto y lo vamos a soltar en el caldo le damos una rotación por ejemplo en y y lo voy a escalar un poco porque el naruto no suele ser tan grande y si quisiéramos por ejemplo podríamos hacer una escala restringida en y para que tenga un poco forma de óvalo vale nos lo traemos al lado y yo creo que lo voy a duplicar randomizamos un poco escalamos un pelín para que no tengan la misma forma, aunque esto en realidad es como un chorizo, se cortan por rodajas. Vale, y vamos a venir a modo render y ya vamos teniendo más ingredientes. Huevos, shiitakes los narutos y yo creo que ya para el próximo capítulo vamos a añadir los noodles los noodles ya os aviso que se hacen con la misma técnica que hemos hecho la espiral del naruto así que si os ha costado un poco trabajar con curvas que sepáis que los noodles os pueden costar un poquito más pero bueno eh, hay que practicar para aprender así que gracias por verlo y nos vemos en el próximo